Prislines de todo el mundo. Si queréis trabajar en España, ver casos reales y sin adoctrinamiento, este canal de Prisline es vuestro canal. Eh, hoy vamos a hablar del trabajo de autónomo en España, que lo preguntáis mucho en Telegram. ¿Cómo ser autónomo? ¿Cómo ser autónomo en España? Y cómo ser autónomo en España siendo extranjero. Os lo voy a explicar de una manera muy sencilla y luego como siempre me podéis preguntar todo lo que queráis tanto los que están en la sala de zoom como los que veis luego el vídeo en los comentarios como los que lo veis en directo vale los que todavía no estáis suscritos pues no sé a qué esperáis porque emitimos todos los días en vivo vale Prisliners? bueno quiero saludar a todos los países prestar atención si hay algún país no lo digo en el que estáis decírmelo pero si lo he dicho no me lo digáis porque me vuelvo loco buscando en la lista vale que ya me ha pasado varias veces saludo a todos los que estáis en españa en argentina en bolivia en brasil chile colombia costa rica cuba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 Ve el vídeo desde algún país que no he mencionado, que me lo diga, como hicisteis todos los que acabo de mencionar y lo añado a la lista. Eh, soy Luis, emitimos todos los días en directo eh, los prilines de cualquier parte del planeta, los que están en la sala de zoom, que estáis todos invitados y yo me encuentro en Madrid. Vale, y muchas gracias a todos los que veis el vídeo, a todos los que colaboráis respondiendo comentarios tanto en Telegram como en, en el chat ahora en vivo como en los comentarios. Muchísimas gracias. Hoy quiero felicitar especialmente a Sebas, ya que él sabe cómo. Ha aprendido un Prisliner avanzado, sabe cómo sacar el dinero de Argentina sin impuestos países y sin rollos. Se ha estudiado todos los vídeos relacionados con el tema, cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y que quiera aprender más, él está en Telegram. Felicitaciones, Sebas. Sebas, Prisliner avanzado bueno pues nada vamos a ir al grano os recuerdo ayer estuvimos hablando de brujas en españa el que no viera el vídeo pues debajo lo tiene muy interesante con el magistrado don jesús os recuerdo también que aquí estamos sin ánimo de lucro yo no os pido dinero no gano dinero con esto tampoco lo quiero perder ahí sí que os pido que algún anuncio que os ponga a youtube o si me queréis mandar un super chat es bienvenido vale pero para cubrir gastos simplemente eh, tenéis el grupo de telegram que estáis todos invitados sin Patreon ni sin nada lo tenéis en el enlace debajo de este vídeo ya somos más de 4.000 personas gente de bien como decir vosotros gente que quiere trabajar en españa no pedir ayuditas y también el que quiera participar en los próximos vivos debajo del vídeo también tenéis el enlace a la sala de zoom que también es totalmente gratuito vale y os, os ruego que dejéis las preguntas y las aportaciones que queráis tanto en telegram como en los comentarios porque aumentan la inteligencia colectiva vale aprendemos todos yo el primero aprendo de vosotros bueno pues vamos al tema de hoy Prisliners. os lo explico sencillo y luego todas las dudas que tengáis vosotros podéis preguntarme vale eh por ejemplo yo os digo una cosa una buena recomendación cosa para el que quiera trabajar en españa y, y no encuentre trabajo por el motivo que sea yo le recomiendo que se haga autónomo así así os lo digo ¿vale? ¿Qué es un autónomo pues lo dice la, la palabra no necesita más un autónomo depende de sí mismo ¿Quién puede ser un autónomo pues cualquiera cualquier profesión pues mira un carpintero un pintor un conductor un consultor uno que se dedica a hacer recados, cualquier cosa, un profesor, todos podemos ser autónomos. La, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia entre ser autónomo y, y que te contraten? Pues que tú eres tu propio jefe. Y a día de hoy, hacerse autónomo en España es muy fácil. Prilines, muy facilito. Es más, aprovecho para recomendaros un libro que yo me leí a los 14 años y me vino de maravilla. Yo siempre he sido autónomo. El, el libro se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Gil. El que lo quiera leer yo no os dejo aquí enlaces de afiliados ni nada se lo busca piense y hágase rico de napoleón gil si no tenéis ideas ahí las podéis tomar yo ese libro me lo leí un verano y me, me cambió la vida os lo digo ¿eh? Eh, a lo mejor no me hice rico pero yo siempre trabajo para mí mismo el mejor libro y cuando aquello no se llevaba tanto os aconsejo insisto el que no encuentre trabajo y, y, y la mejor opción qué se necesita para eh, ser autónomo pues nada tener algo que aportar a la sociedad y ya está y muy sencillito darte de alta de autónomo simplemente es ir a la seguridad social y darse de alta de autónomo que ya muchos de vosotros lo sabéis simplemente el coste que tiene son 50 euros al mes el primer año muy poco coste y otra gestión que hay que hacer es ir a Hacienda y decirlo también me voy a hacer autónomo y a hacienda no le tenéis que pagar nada a hacienda solo será cuando empecéis a ganar dinero sobre el dinero que ganáis un pequeño porcentaje va para hacienda en otros vídeos os he explico el porcentaje si me lo queréis contar pero vamos que como gasto fijo fijo lo único que vais a tener el primer año en españa son 50 euros para la seguridad social porque aquí como sois autónomos digamos la seguridad social la pagáis vosotros no como otro alta que os explica la seguridad social cuando vais a trabajar para otra empresa que lo paga la otra empresa aquí como uno es autónomo uno se lo come uno se lo guisa 50 euros fijos y ya está y hacienda según lo que vayáis ganando pero al principio es poquito dinero y por último un pequeño coste que también se me ocurre si queréis que os lo aconsejo una gestoría que os lleve el papeleo que tampoco es que sea mucho pero uno mejor que se dedique a hacer el trabajo y una gestoría barata te puede costar en torno a unos 40 euros al mes más o menos en españa que te lleve todo el papeleo y así tú te dedicas solo a lo que es tu profesión tu trabajo vale o sea que yo fijo de coste veo 50 euros de seguridad social más 40 de una gestoría las puede incluso haber más baratas pero bueno para que afinéis más o menos y ya está. ¿Quién puede ser autónomo? Pues cualquiera, cualquiera. Eh, a ver si eh, eh. qué os piden. Siendo siendo español o estando en España directamente cualquiera. Eh, que queréis venir aquí, pues necesitáis o os digo por ejemplo una visa de emprendedor, visa de estudiante, estancia por estudios o una visa no lucrativa y al año siguiente convertirlo en un emprendimiento como por ejemplo en la sala de zoom tenemos a andrea que creo que es su proyecto cualquiera de ellas vale qué pasa la visa de emprendedor si la pedís en el consulado como deis con un mal consulado va a ser complicada va a ser complicado os van a pedir un montón de historias veros todos los vídeos que os he hecho que ahí lo explicamos la visa de estudiante es muy facilita que os la den o incluso entrando aquí como turista si lo pedís en los primeros 60 días ya sabéis que podéis pedir el equivalente que es la estancia por estudios con ambas podéis ser autónomos y dedicar a vuestra profesión por lo menos 20 horas a la semana. Nadie os va a estar controlando con un reloj. Y insisto, la profesión puede ser cualquier tema, hasta llevar recaudo si queréis, ¿vale? Y insisto, otra opción es venir, por ejemplo, con una visa no lucrativa y al año convertirla, convertirla ya en un permiso de trabajo que se llamaría por cuenta propia, que es ser autónomo, es lo mismo. Permiso de trabajo por cuenta propia es lo que necesitáis para ser autónomos. Salvo que insisto, estéis con visa de estudiante, por ejemplo, ¿Vale? O estancia por estudios. O con visa de emprendedor o alguna otra. PrILINES, por mí. Voy a cederle la palabra ahora, como siempre, a Don Oscar Padrón, que es letrado, por si me quiere hacer alguna puntualización o él quiere hacer alguna ampliación del tema. Pero por mí he terminado. Me podéis preguntar luego lo que queráis, tanto en comentarios como a los que estáis en Zoom. Y nada, pasamos a seguir aumentando la inteligencia colectiva. Don Oscar Padrón le podéis encontrar en cualquier red social, ¿vale? Le cedo la palabra, nos Oscar. Buenas tardes, Pirilines. Bueno, efectivamente, como dice don Luis, y un poco para que la gente se pueda ubicar dentro de la ley, eh, esto que se les está recomendando, que ustedes pueden estudiar y trabajar, lo pueden conseguir en el, en el artículo número 42 del reglamento, que es el de, de la ley, que es el 500, el decreto el Real Decreto 557 del 2011. En el 42 le aparece. ¿okay? Eh, para agregar, mire, eh, los últimos, las últimas semanas eh, ha preguntado mucha gente sobre el tema de autónomo, y está preguntando por el tema de autónomo porque hay muchas empresas que les están preguntando a la gente cuando va a, a, la, a trabajar, que si tiene permiso de trabajo como autónomo es una gran ventaja mantenerse como autónomo por eso mismo Porque don oscar he tiene... hecho este vídeo efectivamente por eso mismo siga siga usted piense es una gran ventaja bueno eh, don luis tiene mucho o sea tenemos muy parecida forma de pensar yo tengo aproximadamente ahora yo voy a dar un secreto a los prilines al pobre don oscar padrón me acabo de dar cuenta que ni le digo los temas yo llego aquí y digo hoy vamos a hablar de autónomos y ahora, y él sin prepararse ni nada pero como tiene un gran saber él ya está ahí en posición ¿Qué, qué le digo en los temas os enteráis a la vez que vosotros Prilines. es bueno le decir no le interrumpo más don oscar perdón entonces fíjense eh, yo tengo como 25 años que trabajo autónomo eh, mucha gente hay un hay un falso supuesto que cuando tú me mig, cuando migras yo tengo cinco años ahorita en Ecuador. el que tú seas autónomo es mucho más difícil no es al contrario las legislaciones no, eh, generales cuando tú te haces autónomo, te da dualidad, te permite trabajar a alguien que te esté ofreciendo un trabajo, pero le das la facilidad que como autónomo no le generas pasivo, pero puedes hacer una relación laboral de tú a tú. Y, evit y, y eso evita que de repente quedes desempleado. Inclusive puedes trabajarle a muchas, a muchas empresas si tú eres buena ¿no? y, y, y haces tu, tu trabajo bien entonces te permite te abre el abanico para trabajar y nunca te vas a nunca te vas a quedar sin empleo porque tú no te puedes no te puedes votar tu vida de verdad Prilines, inés perdonar que lo, que vuelva a tomar la palabra o lo recomiendo 100% hombre uno que llega y tiene trabajo bueno y no que se quiere complicar la vida vale pero cualquier otro que no encuentra trabajo en vez de estar lloriqueando de verdad haceros autónomos 50 euros al mes no es más. Pero, pero don Luis, ojo porque el bicho está cambiando las relaciones laborales y la gente está preguntando y los empresarios están solicitando que si tienen el permiso autor. Sí, sí, sí, es efectivamente. fácil en Efectivamente, España. sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos, eh, mira, Amazon ya mismo es que puede caber cualquier profesión. Repartidor, por ejemplo. Amazon ahora mismo en España, mirar el que está en España ya que busque Amazon Flex está buscando autónomos para repartir y ya, y ya esos están ganando a lo mejor 80 euros diarios vamos en, en menos ah, de un día ya has pagado el coste que tienes porque insisto el único coste que tiene el primer año en españa son 50 euros a la seguridad social más vamos a poner 40 euros al, hablo al mes a una gestoría que te lleve el papeleo para dedicarte al trabajo y ya está y punto y bueno y luego el sobre lo que ganes pero según lo que vas ganando eso ya es buena señal entonces el de verdad que no encuentre trabajo que se haga una visa de estudios o un permiso de estancia por estudios y se ponga a trabajar ya está es una es un camino don oscar quiere añadir algo más así algo ahí en la ley fíjense que básicamente para declararte autónomo necesitas tres requisitos uno un proyecto claro haces un proyecto que sea muy muy muy sencillo muy, muy sencillito. sencillo que inclusive lo puedes hacer desde tu misma casa mire don oscar un inciso para usted mismo no digo que lo haga pero se me ocurre ahora mismo sobre la marcha consultor online de derecho ya que es usted abogado, no le van a pedir ni un despacho, porque lo puede hacer perfectamente por Zoom. Se me, es una tormenta de ideas que ahora hago ah, no, mismo. Ahí difiere un poquito. Le explico. Si alguien tiene título profesional, no refiere al título profesional. ¿Por qué? Porque la ley le va a pedir la homologación. Okay. Cierto, También, cierto, es verdad. Perdón, tiene perdón, perdón. Pendiente con eso. Tienes razón, Porque sí, sí. Es buena es inteligencia sí, sí, colectiva. Acabo de aprender, efectivamente. Si uno es médico, okay. si uno es abogado o si uno es, es psiquiatra para ejercer le van a pedir, pero bueno, se podría hacer la homologación. Pero por ejemplo, tú podrías, en el caso mío que soy abogado, yo podría ser consultor este de emprendimiento. Por ejemplo, perfecto. Perfecto. Cualquiera. Por Cualquiera. mejor, me mejor. Cualquiera. Exactamente, Cualquiera. ya está, ya está perfecto, perfecto. y listo. ¿Y cuál Bien. es la experiencia que tienes que acreditar? Ah, bueno si tú trabajaste en una empresa en tu país de origen, mira, yo trabajé aquí. Hay unos cursos que tiene que se llama empléate que, que solo está gratis. no, y a, y además es que además que no, además, claro, no, claro y no, inciso rápido eh, eh, a lo mejor si tú te vas si un te vas por un decirlo como decimos no, españa un borde en estos un no, no, y le no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pegas pero hay un truco te vienes a españa como turista un truco legal te vienes como turista te pides la, la estancia por estudios te matriculas de un cursito barato y luego pides el permiso para trabajar te lo van a dar así así volando y no te van a pedir mucha historia y el proyecto quien te lo pueda avalar es una de las, por ejemplo la asociación de emprendedores que lo que va a revisar ahí así cumple tiene todos los requisitos tiene la factibilidad económica papá y listo y eso es todo lo que te va a pedir y después hace lo que está diciendo don luis la inscripción en el IE que te va a salir muy barata. eso si lo haces en de... un momentito nos Oscar en una mañana en te vas realidad. a la... o bueno, o sea, ya hasta online que muchos prelines lo saben hacer por online la única diferencia que cuando uno va a trabajar para alguien eh, no hay que pagar nada pues enseñé el otro día a hacer la inscripción en la seguridad social por cierto, el email que os di lo habéis saturado pero en telegram habéis puesto un email por cada provincia hay que esté todavía intentándose dar de alta le invito a ir a telegram es gratis debajo del enlace está el, el enlace a telegram Total eh... y, en y en recomendación general para que su empresa tenga confianza generen una página web que es muy barato ahora y como sistemas contables tienen algunos que son europeos por lo menos yo uso un, uno alemán que se llama Billomat y nada yo factura sí, y ya se mes, lo podría hacer 6, incluso 6 claro mes. don Oscar el que sepa de contabilidad y desarrollo de esto se lo puede hacer el mismo pero lo que, también otra opción aquí hay un montón de gestorías virtuales también que te llevan todo el tema contable por por incluso por 30 euros al mes las podéis encontrar 30 40 euros 50 euros ya una cara para autónomos son muy baratitas vale 30 por 30 40 euros y os desentendéis del papeleo pero también hay que lo sepa hacer se puede llevar su propia su propio papeleo y como dice don oscar y, y ya estáis ahorrados esos 30 ahora 40 euros. a reflexión porque yo soy abogado la ley te permite a tiempo pasar y autónomo ¿Quién controla las aulas las horas del autor efectivamente Ahí se los dejo pues nada prilines, muchas gracias don oscar como siempre está en la sala podéis preguntarle lo que queráis vale ahora o el que quiera luego en telegram le tenéis también voy a ir los que habéis levantado la mano me, eh, me voy a apuntar el orden mauricio luque andrea raúl marina y mago miguel vale voy voy por ese orden venga mauricio pues puedes activarte el audio y ya puedes participar cuando tú quieras bueno, señor Luis, ¿cómo está, señor Oscar? Saludos a todos, saludos. Soy en Leganés, aquí en España. Eh, señor Luis, quiero pues, eh, decir algo antes de hacer la, la pregunta. Eh, esto es lo que están hablando de, pues, de, de lo de autónomo, si sí, sería muy aplicable para el señor Oscar aquí en España, ya que pues mucha gente me ha visto por acá por PrixLit y me llaman diciendo que le colabore con casos. O sea,. Yo te digo no Tú mismo ya, pagar. no sé a qué esperas, sí, Mauricia sí, sí. ya, hombre, no te voy a dar caña, pero tú, por ejemplo. Ahora, bueno, ya sabes que han ampliado el estado de alarma, ya, sí, ya se me va la pinza, no sé, hasta el 20 de junio, ¿no? Corrígeme, o 21 de junio. ¿23? No, 23, sí. 20 y tantos de junio, para no decir cosas. Total, vamos, te veo, permiso de estancia por estudios y si no encuentras trabajo, de, hasta autónomo. Y no te vamos, sí, yo te sí, yo, yo. yo os ayudo a. Mira, yo pongo mi granito de arena, yo os ayudo a promocionar, me lo acabas de recordar, aquí de forma altruista y gratuita, como a Don Oscar Padrón, el que quiere un buen abogado. Yo los negocios que hagáis con los invitados, yo no entro ni salgo, yo lo hago sin ánimo de lucro, pero a mí me parece muy bien que si Don Oscar Padrón quiere cobrar su consultoría, pues puede cobrar. Si Don Mauricio pero... quiere cobrar su asesoramiento por ir al campo, pues. Que yo ahí no entro ni salgo, ¿vale? Yo no gano nada, pero no me importa. Yo estoy aquí para apoyar a la gente de bien, como sois vosotros. Siga usted, Mauricio. Sí, eh, sí, entonces, pues quería decirles, pues a, los, a las hormigas o a las prisiones que me escuchan, que me llaman, que yo no soy abogado. El abogado es el señor Oscar Padrón. Y pues yo he recomendado mucho que vean los videos de, de Prislin, que muchas veces ha dado su número. Porque muchas veces me hacen caso que ah, no entiendo qué me quieren decir. Yo, bueno, vean los videos de Prislin y... No, no. A ver, es que eso, eso, eso, eso es que eso es de primero. A ver, aquí a fondo quiero a nadie que no se haya visto los vídeos de Prilane. ¿eh? Claro, aquí de -line, los Prilanes somos gladiadores avanzados luchadores que venimos y lo primero un gladiador se tiene que ver un poco el escenario y cómo es el campo de batalla, que es lo que le decía sí, claro, yo el claro. otro día a Mauricio y verlo con realidad, que por cierto he detectado por ahí canales que meten información tóxica. Cuidado, cuidado. Yo siempre os digo que aquí os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y cada uno de vosotros toméis vuestras propias decisiones. Yo os estoy dando mi opinión de total buena fe. Y a mí no me paga nadie, ni trabajo para ningún partido político, ni para ningún Soros que quiere desestabilizar todo el planeta y va pagando ahí. Ah, Sitios sí, para que mal a la gente y les dé malas esperanzas. Yo os cuento las cosas como un ciudadano español más. Tengo el tiempo para hacerlo y la tecnología, y en vez de ponerme a ver series, prefiero estar aquí con vosotros todos los días. Que lo sepáis eso claramente. Mauricio, bueno, yo estoy, yo muy, señor, muy bien todo le, lo que le, nos, nos estás enriqueciendo eh, con todo lo que estás diciendo. Que lo sepas. Bueno, gracias, sí, que sí, sí. bueno voy a hacer la, a la, la pregunta que me hace una, una hormiga, de por cierto, muchas gracias por el nombre de las hormigas. Señor Oscar, señor Luis, bueno, y la pregunta es la siguiente. Hay una norma que tiene 57 años de edad, lleva en España regular 26 años. ¿Qué pasa? Ella llevó, lleva cotizando 19 años, 3 meses y 3 días. Ella me dice que si ya puede acceder a la pensión cuando en España, según dicen, son 15 años de cotizante. Pues buena pregunta del libro que yo ahora no te sabría responder. Pero si lleva tantos años, ¿cuántos has dicho que lleva ya cotizando la Es 19 años, tres meses y tres días. Pues entonces ella me dice que le, le exigían 15 años de cotizante. Sí, yo. Ya creo se que regular es. hace 26 años. A ver, yo te digo una cosa, así de memoria no lo sé. Pero vamos, sin saber lo que digo que no lo sé yo creo que es correcta la información que más o menos está diciendo yo me lo puedo apuntar como me apunté lo del otro día del señor de los aviones y te lo investigo. si don oscar te quiere añadir algo pero vamos sí. con 15 años cotizados bueno le cedo la palabra a don oscar para no meter la pata sí. porque eso mira fíjate existe un documento okay, que si quieres se lo subo dentro de un rato que son los acuerdos bilaterales y el iberoamericano que tiene españa en cuanto a la seguridad social ok Entonces, hay uno en el si la persona es colombiana, hay uno binacional que es Colombia y España. Y ahí te dice los laxos hasta cuándo se puede este, jubilar, cómo transfiere si la si por ejemplo tiene su esposo en Colombia cómo le pasa, le transfiere allá. Entonces el Ya, Don no ¿y usted, usted este sabe así, pero muy rápidamente los países que se puede transferir uno la la pensión o la cotización que llevan hay algunos que me acuerdo rápido perú es uno chile es uno colombia argentina venezuela son eso lo han suscrito. Pues ya son, ya son un montón. O sea que todos esos, si uno, un, un PrILINER ha cotizado en, en alguno de esos países, se podía traer esos años cotizados para acá, ¿no? Para luego sumar. Sí, yo tengo el documento, yo se lo subo. Vale, pues un día lugar. de estos sí, o lo sube o lo pone en Telegram, un día si quiere, nos lo. Pero yo lo pongo en Telegram, para que lo lea, eh. está sencillito porque tienen los países y el pedacito que le corresponde a cada país. Perfecto. Señor Oscar, pero estos años, eh, lo que ya lleva cotizado es aquí en España. O sea, no, no en Colombia, sino acá en España. Ah, pues en entonces, seguro que sí, Mauricio. Claro, que no es más que fácil, claro. Que a, a España. Sí, sí, pero que, que ya ha cotizado en España, que ni siquiera es que haya cotizado en su país y se lo traiga, que lleva aquí en España todos esos años. ¿que sí, es? sí, sí, aquí en España. Sí, bueno, o sea, yo te lo pasa. miro. ¿Cuántos años se necesita para, para empezar a cobrar la pensión, por así decirla? ¿Verdad? Yo te lo digo mañana, sí, Mauricio. ¿Vale? Yo lo investigo. Yo okay. Sí. ¿Alguna pregunta okay, más de las hormigas, Mauricio? Y yo no, y no y una pregunta corta que no recuerdo: es que me preguntaron que cuándo se podía viajar de Alemania a España. entonces pues a yo dije, ver, el, el, el, el, el, el Sánchez, este que tenemos de presidente, eh, que, que, que, que miente mucho, bueno, lo digo de verdad, que miente un montón, ha dicho que en julio. Pero, Primero de julio está bien. En principio, a primeros de julio, podéis viajar y ha dicho cualquier turista, no ha dicho los de Europa sí, los de fuera no, ha dicho que a principios de julio que ya todos los, los, los turistas pueden venir a España, lo ha dicho así varias veces. Ahora, y os digo eso, pero también os digo, este señor cambia mucho de opinión, ¿eh? pero vamos, en este momento, en julio ha dicho, el presidente del gobierno español. Más cosillas de las hormigas, Mauricio. No, no, no, no, vale. no Qué pena, ya, señor, muy amable, vale. muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Luego, si quieres, si surge algo, levanta la mano, ¿vale? Pues, ¿Luque? Okay. Lucas, perdón, te toca. A, actívate el audio. Bueno, ahí estás, ya estás. Eh, buenas tardes a todos los PrILINES. Buenas, buenas tardes, tardes, Luis. Buenas tardes. Eh, mire, no sé si es mucho abusar, tengo tres consultas. Dinos eh, dónde están Lo primero, para que todos lo sepan. Ya. Eh, soy Lucas. Eh, estoy en Bolivia y estoy este, viendo las posibilidades de migrar con visa de turista a, hacia españa Díganos esas cosas ahora lucas Sí. Ya. Eh, mi primera consulta es si yo viajo con visa de turista sí. y cambio mi estatus allá por una visa de estudio eh, por un estudio que sea unos siete meses si a los dos meses vuelvo nuevamente a mi país y quiero llevar a mi familia los trámites. ¿Dónde los tendría que hacer? ¿En España o en mi país? Pues si ya estás aquí en España, los puedes hacer aquí en España. Te aconsejo yo. Si ahora te paso a Don Oscar, pero te digo una cosa. Claro, si te matriculas aquí de un curso por siete meses, se supone que tienes que seguir el, que hacer el curso. Claro, no de repente a los dos meses dejarlo ahí tirado. Y irte a tu país, si es un viaje rápido lo puedes hacer, a ver, vosotros podéis iros cuando queráis, por supuesto, pero si tienes la estancia, el permiso de estancia por estudios, para hacer el curso de siete meses, si haces un viaje rápido a tu país, para traerte a tu familia, lo puedes hacer, pero claro, ¿me entiendes? te, te busco la, te busco las pegas, eh, Lucas, te busco las pegas. <risa> Sí podrías traer sí, sí. a tu familia como turistas y vamos mi opinión, yo siempre digo mi opinión, vale, ahora no nos cae que corrija, pero tú puedes traer, A ver, tú tienes una, una estancia por estudios para ti, eso te da a ti derecho a estudiar, puedes ampliarla con un permiso de trabajo a medio tiempo, que puede ser autónomo por otra empresa, perfectamente, y puedes también ampliarlo con una residencia para tu familia. Entonces, eh, ¿qué pasaría pues... con tu familia? ¿Que la podrías traer o llamarles y decir ya podéis venir para acá? Y eso sí, te van a pedir, ellos no van a poder trabajar, ellos solo residir, ¿vale? Salvo que tu familia también se sacara una estancia por estudio si quieren trabajar. Ellos, si no se lo sacan, digamos, si cuelgan de ti, solo van a poder residir. Y lo único que te van a pedir es un poco que muestres más dinero para ellos, ¿vale? Para ti te han pedido mostrar 536 euros por mes. Pues para tu familia te piden, no me tengo aquí las cifras exactas, ahora te las busco si quieres, Lucas, pero te, te piden un poquito más de dinero por ellos, ¿vale? Mostrar siempre, no... No eh, no eh, a nadie, siempre insisto en lo de enseñar, ¿eh? Más cosillas, supe, Luis, Este No no era el 75% por mi esposa y 50% Justo, por cada ahí. Eso es, lo estaba buscando, Lucas, lo estaba buscando, me lo has ahorrado. Es que mi memoria es muy mala para ciertas Lucas. cosas. Eh, señor Luis. Disculpe, mira, Lucas. Creo que te entendí que eras boliviano. No, sí, sí, okay, sí, fíjate. es de Bolivia. Ok, fíjate, situar es la lógica por lo que te está diciendo Luis. Si tú, si usted se viene en avanzada a España, ok, y hace su, su visa por estudio, eh, perdón, su residencia por estudio, su estancia por estudio, ahí es estancia, usted puede mandarle. A, a, y su familia se quedó en Bolivia, mándele el que usted está inscrito, hace toda su solicitud. ¿Por qué la tiene que hacer por estudio directamente? Porque acuérdese que a los bolivianos le piden visa Schengen, entonces va a tener doble gasto. Entonces es preferible que lo haga de una vez con el tema de estudio y que los está eh, adquiriendo a, a, esa, a, a, esa, a esa residencia que usted tiene, porque si los manda a traer, le van a cobrar a Schengen y después tiene que hacer el, el, el adosarlo a, a, a, a esa residencia de usted. Que lo haga de una vez. De claro, que, además es... que se va a ahorrar un pasaje. Claro. Lucas, si ellos, tú porque ellos lo quieres salen con visa, claro. te compras solamente un pasaje que es el, el de ida. No ¿Por qué lo quieres hacer recorre. de dos veces, Lucas? Eh, no, eh, lo que pasa es que, es que en el grupo estuve charlando con varios prelines y me recomendaban de que, o sea, en avanzada yo me fuera primero eh, con visa de turista, eh, me cambiara mi estatus a de estudio y... Eh, lo que no teníamos claro era si, como ustedes me están comunicando, de que puedo eh, hacer una solicitud, digamos, para que. Sí, sí, lo puedes hacer ha... todo de golpe. Mira, lo que te dice Don Oscar, mira, aquí os damos nuestra opinión, insisto, para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones. Yo tengo una opinión, a lo mejor don Oscar, otra, otro en Telegram te dan otra, pero el que decide eres tú. Yo, sí. veo más, yo sí. estoy de acuerdo aquí con Don Oscar, lo veo más adecuado. Os venís toda la familia de turista, pero toda. En los primeros sí. 60 días te buscas un curso que te, a mm. ti te guste que, que sea económico o que sea caro eso ya según tú y vas a, a la oficina de extranjería y dices mire quiero la estancia por estudios y quiero que mi familia se quede conmigo que también han venido aquí y ya te ahí, lo van a va dar a y da... te lo van a dar todo de golpe y luego ya no. te pides para poder trabajar bien como autónomo no, ahí va, bien. A... Ahí más dinero don luis que él se venga en avanzar por seguridad busca su curso y se establece con, con esa con esa residencia de estudio y él le manda los documentos para allá o los requisitos y lo adquiere y así se se, se, se ahorran las cheques. pues más mejorado don Oscar como siempre para eso está la aquí. Visa. Eh, exacto eh, disculpe, pues. don, disculpe don Oscar este entonces lo, eh, toda la, el trámite de la documentación para poder traer a mi esposa y a mis hijos la haría en España y yo se la enviaría a Bolivia puedes hacerlo así perfecto más preguntas, ya, Lucas. Siguiente. Más cosillas. Sí. Ya. Eh, la siguiente pregunta, eh, Don Luis, sería. si. Espera, espera me... un momento que voy a parar el vídeo. Ah, estoy viendo. Están diciendo en el chat en YouTube que son 190 espectadores y solo hay 90 likes. Ahora mismo, a poner un like, por favor, que es gratis poner un like, que es lo único que os pido. Y no lo pido por mí, lo pido para que el algoritmo cada vez nos conozca más gente y más gente aprenda. Poner ahora mismo un like, ¿eh? salir un momento del chat de YouTube. Ponéis el like y los que lo estáis viendo luego, igual, ¿eh? que luego lo voy a contar. El que no ponga like, que no venga a España, que se vaya a Canadá a pasar frío. Perdóname, Lucas, es que lo estaba leyendo. Perdona, sigue con tu consulta. Ya, listo, Luis, ya, ya le estaba dando el like ya. Vale. Siga, ya, siga. Eh, la, la siguiente pregunta sería: eh, Yo, eh, si me voy con la visa de, de, de turista, cambio, mi estatua de estudio. Ahora, en los requisitos eh, que me van a pedir allá, por eh, ejemplo, el certificado médico y de buena conducta, ¿me sirven de los que yo lleve de, de aquí, de mi país, Bolivia, allá, o tengo que sacarlos en España? A ver, el sí. certificado de, de antecedentes penales, si es de más de seis meses, ese sí o sí te lo tienes que sacar en Bolivia porque te piden del, de, del tiempo anterior. Entonces ese es en Bolivia te lo sacas y lo apostillas y lo traes es muy fácil. Eh, lo del permiso médico eh, puedes sacarlo allí o aquí, es indistinto, porque no, indistinto. estamos hablando que vas a pedir la estancia por estudio, la vas a pedir aquí. Pues casi yo te diría, te vas a un médico aquí te y mi opinión, y es más rápido que a ver si te van a poner luego una pega que el médico que te lo firmó allí que no les vale por no sé qué. Sí que vale, pero igual te piden que está postilla o que el médico no sé qué. Te vienes a alguno aquí estándar de como es España y te lo hacen en eso, te lo hacen en un momento. Una analítica es, es, y es poco el... más. Y, y lo del seguro, lo del seguro te vale cualquier seguro. También te recomiendo uno aquí, porque eso te lo o sea, en una llamada telefónica te has sacado el seguro. Pero repregunta si quieres, Lucas, si te he ido un poco. Eh, Dime, dime. Eh, lo que lo del seguro, don Luis, ¿qué seguro sería? Pues quiero traeros a una experta de seguros de estos que quería venir, pero luego le ha perdido la pista. Vale cualquier seguro, te explico que no tenga apuntar o parar el vídeo mientras poner el like, que no tenga copago, copago y que no tenga carencia. Ahora os explico qué son esas dos cosas. Quieren un seguro médico que Dios no lo quiera. Si uno de vosotros se pone enfermo, pues que el seguro lo cubra todo que no tenga copago ¿Qué quiere decir copago eh, eh, hay seguros que te dicen bueno yo te pago todo pero los primeros 100 euros lo paga usted no eso no ese no valdría tiene que ser un seguro que si usted te pone malito te lo pague todo el seguro desde el primer euro sin copago y también sin carencia ¿Qué quiere decir carencia a veces te sacas un seguro y te dice bueno le hacemos el seguro pero no empieza si usted se pone malo en el primer mes no le cubrimos no tiene que ser un seguro que desde el momento que has firmado ya estés cubierto, que no haya un periodo de carencia que no entre en vigor el seguro. Sí, sí. Acordaros, seguro médico, sin copago y sin carencia. Cualquier seguro puede valer, el coste estamos hablando de unos 30 euros por mes y si lo hacéis para toda la familia es más económico. También os lo digo, por wow, las compañías. porque hay muchas. Eh, disculpe, le di, corte, di, don, di, don, sí. don Luis. Dino, mire, sí. eh, aquí en la agencia que ya estaba haciendo todos los trámites, ¿Cuánto te me están cobrando 130 dólares por Una sola no, pizza. no, no, no, no, no, no. Bueno, si tú quieres y eres rico, págalos 30 euros por una persona. Eh, Sanitas, Adesla, Mafre. Y no estoy haciendo publicidad, a mí no me paga nadie. Lo digo porque lo sé. Sanitas, Adesla, Mafre. Buscar aquí en España y, ya, y tienen buenas páginas web os podéis hacer incluso el presupuesto. Hombre, puede ser ciento y pico si uno está muy enfermo. Y claro, para asegurarle, le dicen: No, no, es que usted es más caro, porque usted tiene aquí no sé cuántas historias, pero 30, 40 euros ¿eh? por, por uno. Sí. Más cosillas, oye, es que de verdad que no me pongáis like, que no corréis la voz, os estoy dando una información, os estamos dando una información, tenéis además abogados en la sala, ¿eh? por favor, un like, que es gratis poner el like. Y si os pone un anuncio de YouTube, os lo veis también. Me va a llegar un centimillo, pero me sirve yo para los que luego editan el vídeo. Siga usted, Lucas. Yeah, Don do, do Luis, disculpe, el apostillado, eh, por ejemplo, del antecedente y el de... Raúl, el de los aviones. Raúl, el, el micro, le estoy todo el rato cerrándole el micro y usted lo está abriendo. ¿Y qué pasa? Que ahora le habla a alguien y se oye, le han oído miles de personas ese comentario. Le dejo el micro silenciado, no me active el micro hasta que le toque. Venga, Lucas, perdóname. Sigue, Lucas. Del eh, de apostillado le estaba consultando, el apostillado tengo que hacerlo acá en Bolivia, ¿no? Sí, del, sí. Del aunque, bueno, sí. Aunque hay ya sitios que te lo hacen hasta por internet, pero yo creo que es mejor que lo hagas en Bolivia. ¿Qué le dice del apostillado, don Oscar? Sí, el apostillado eh, se refiere a que un documento de un país para que tenga efectos en otro país tiene que venir apostillado. Si no, sí, no es como un sello, pero lugar. ¿le recomienda hacerlo allí en Bolivia o que lo haga aquí? Claro, sí, ¿no? En Bolivia. No, no, lo tiene que hacer en Bolivia. No, pero es que eh, hay una novedad, alguien lo decía el otro día, no sé si era Venezuela. No, que fui yo postilla... mismo, que hay, sí, que hay ciertos documentos que ya permiten hacerlo en línea. Por ejemplo, Colombia eh, deja hacer apostillas de antecedentes en línea, Venezuela sí. lo hacer en línea. Eso. Pero son contados. Son contados, o sea que mejor, eh, Lucas, eh, hazlo allí, en la postilla. la apostilla es, es baratito, creo, unos 20 euros, que yo sepa, según los países, ¿vale? Y el documento ya. que sea, pero. Y es, es fácil de es hacer, persona. ¿eh? Es fácil. sí, sí. Venga, más preguntas, Ahora, pero ves ya. un poco breve, que si no, me dejamos a ya. todos los demás. sí sí sí Si, si en caso me fuera con mi esposa, así, y ya con familia completa, este si mi esposa solicita cambio de estatus, de estudio, eh, yo puedo solicitar eh, la visa de eh, la que estábamos, la que estaban hablando hace un momento. ¿Cómo se llama? Emprendedor. Sí, pero esa o sea, es más complicada yo... de conseguir. Te piden un proyecto ahí en el ah, sí. consulado. Sí. Es más fácil sí. lo que estás diciendo. Venirte, pedirte la estancia por estudios y cuando ya tienes la estancia por estudios, independientemente de si te has traído a tu mujer y tus hijos o no, dices: No, mire, también quiero trabajar. Porque me voy a hacer autónomo y te lo van a dar es, muy facilito. Mi consejo es que lo, lo hagas lo, así, es mi consejo, claro. no que lo que Ajá. quiera. Que no, que vayas ahí a pedir una visa de emprendedor, que te van a pedir el proyecto, el no sé qué, que te lo apruebe, tal, Buah, es una historia. Entonces, ah, mientras a, ahora... no me, mejoren eso, si nos está oyendo el ministro que tome nota, mientras no mejoren eso en el reglamento, pues legalmente lo puedes hacer así mucho más fácil lucas don luis ahora ahora sí si, sí si, si yo busco este para cambiar a autónomo eh, un ejemplo eh, no es cambiar a... autónomo es ampliar tú estás tú pides sí. el permiso de estancia por estudios tú puedes estar eh, estudiando y luego por las tardes viendo las series como hace mi vecino aunque se está todo el día o tú puedes estar estudiando por las mañanas y trabajando por las tardes como autónomo o, o contratado con alguna empresa es una como una ampliación que haces Ajá, y, y, oh, o sea, que no es otro sea, visado, es, es, es pedir que también quieres trabajar y te lo van a dejar, siempre que no te interfiera los estudios. Eso es el único requisito. Dime, dime. Eh, si sí, sí, sí, sí, lo cambio mi, mi estatus o lo amplío a autónomo. Sí, más que ampliarlo lo autónomo, lo amplías a permiso de trabajo por cuenta propia, se llama. Yeah. Permiso Ahora de trabajo yo... por cuenta propia. Ahora me dirás, joder, que no, es que los nombrecitos, pero eso es por lo mismo, es ser autónomo. Entonces, ya cuando ya tú empiezas a ejercer, te tienes que dar de alta de autónomo en la seguridad social. Digamos, y, para y... ejercer ese... O sea, digamos, eh, eh, extranjería te da el permiso de trabajo por cuenta propia y cuando ya lo quieres ejercer ese permiso, te tienes que dar de alta en seguridad social como autónomo y empezar a pagar los 50 euros. Ya, un, un ejemplo, don Luis. Eh, yo soy técnico de aire acondicionado acá en Bolivia. Joder, ideal, eh, ideal, ideal. Ahora ya se me está ocurriendo y, un negocio. Claro, les pongo aquí el <risa> aire. Claro, eh, agua, y ahora es buena época aquí. Venga, sigue, sigue, venga. Y, pero, pero no ya, acaparemos el vídeo, eh. venga, Lucas, Lucas. Ya, este. Y yo quiero, o sea, yo me eh, cambio, amplío autónomo, pero. Si en caso hubiera alguna persona que me quiera contratar en X empresa, o sea, pero no con un contrato definitivo, ¿podría trabajar o sería un poco arriesgarme en mi estatus? Pues, a ver, que yo sepa, ahora Don Oscar nos corrige: te dan el permiso de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Mm. Que yo sepa, los dos no los dan. Lo que sí te digo que la mayoría de las empresas quieren autónomos. Porque hoy en día las empresas no quieren gente, digamos, que haya que pagarla aunque no trabajen. Y por eso quieren mejor colaboradores, que se llama, que son autónomos. por Tú por lo que, que preguntas es si yo puedo trabajar por cuenta propia y por cuenta ajena a la vez, ¿no? Tener un sueldo de sí. una empresa, eso ya me da a mí que no, que te van a dar el permiso para una cosa o para la otra. Me da a mí. Un ejemplo, digamos, si, si en caso que. que... Lucas, llevamos 40 minutos y el vídeo tiene máximo 59, ¿eh? Y, y están las. A mí me da igual, ¿eh? Yo me lo estoy pasando bien y estoy aprendiendo. Pero. No, claro. Le estamos dejando a todos los demás preguntas de un minuto. Venga, sigue sigue rápido. Venga, corre. Y si no mañana, pasado que estamos todos los días, ¿vale? Venga. Venga que no te digo por ti, lo digo un poco para que todos puedan participar. Venga, Lucas. Ya, disculpa, eh, no no si no pasa este, nada pero que también sí, seas sí, consciente sí, sí, sí. hombre como todos y si fuera uh, este, y si fuera un ejemplo que un amigo me diga este, allá cosechando eh, frutas eh, vas a ganar más este eso también es, es, es algún problema tendría con mi a ver si tú mi... te das de alta de autónomo sí. tienes que decirle al estado de que vas a trabajar pues mira yo soy un instalador de aire acondicionado y voy a trabajar instalando aire acondicionado si te quieres ir a coger la recogida, pues, poderte, pues poder irte, pues sí, pero que vas a dejar los estudios tirados y los autónomos tirados. Eso ya... Pero, ahí es vuestra decisión. Pero Lucas, pero mañana pero seguimos. Que Tengo que pasar a más. Mañana seguimos. Y si no, pasa, o Venga, ahí ya ves asimilando lo que hemos dicho. Andrea Márquez, sí, sí. le toca a usted. Andrea, gracias, Lucas, eh, gracias. Andrea, te bueno, toca. Aunque no te vemos, pero venga. Además, al que no vea, quiero que sea muy breve. ¿eh? Ese doble brevedad. ¿eh? Porque os quiero ver. No me ha quedado, venga, Luis, dinos. No me ha quedado claro. Cuando uno va, por ejemplo, con visa de estudiante y pide el permiso de trabajo por cuenta propia, si se acaba la visa de estudiante. ¿cómo se se acaba el evitar? trabajo. Se acaba. Ya se está. Se acaba el... Se acaba, se acaba. El truco para que eso no pase en los primeros 90 días antes de que se te acabe el, el trabajo o sea perdona el curso pues lo, te buscas otro curso y lo renuevas y en esa renovación ya es automático el permiso de trabajo eso que, también que lo sepáis igual que os digo Exacto. que cuando pedís el estudio primero os tienen que dar el estudio y luego lo ampliáis para poder trabajar me da igual de autónomo que para una empresa ¿eh? me da igual una Perfecto. vez que se acabara el curso se acabaría el permiso y con lo que lleva ahora también sí. el trabajo pero si tú ahora renueves... sí porque era una duda en YouTube y quería pues corroborar ha quedado aclarada no Andrea te ha quedado ha quedado clara perfecto ¿no? perfecto claro. gracias, eh, y sobre gracias. todo tener en cuenta que os lo renuevan automático si pedís la renovación y os la dan ya va con el permiso de trabajo o sea ¿vale? que siempre tienen que estar regular para seguir con el permiso de trabajo claro claro perfecto. a ver que... claro claro pero además que gracias. yo lo veo muy ventajoso esta manera ¿eh? esto lo tiene que flexibilizar mucho mucho pero a día de hoy os doy lo que hay bueno pues muy, muy bien. bien muchas gracias. gracias Andrea gracias Marina te toca Marina venga brevedad y Ahora lo, bueno. ¿cómo están buenas a Raúl le he perdido bien o se oye sí. mal el este? no se te oye bien oye pero bien. pido brevedad por fin venga se te ve muy bien y se te oye sí, este, ajá. Luis, yo quería este, comentar con respecto a lo que este chico, no sé si en España sea distinto, pero por ejemplo aquí en México no hay ningún problema si tienes tu actividades autónomas y aparte trabajas para una empresa. A ver, y aquí no en España tampoco, escúchame, María, Aquí en España tampoco, tú puedes, ah, vale. tú puedes ser autónomo y tú puedes también trabajar para una empresa. En España lo podemos hacer, pero claro. Ahora ha pasado, en Oscar. Aquí estamos hablando, eh, eh, extranjería te da el permiso de trabajo por cuenta propia o te da el permiso de trabajo por cuenta ajena. Por cuenta propia es para ser autónomo y por cuenta ajena es para trabajar para una empresa que tiene contratado ahí a sueldo. Lo que Lucas pregunta es si yo puedo las dos cosas. Mm, a ver, yo sí podría. Yo podría. Y uno que tengo una residencia... Pero es que no lo sé. Yo creo que no, porque te han dado el permiso para trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. La pregunta del millón es, ¿me pueden dar dos permisos a la vez? Pues no lo sé, Priline, no lo sé. Eh, don Oscar, usted lo sabe, porque eso es de, eh, es de libro. Eh, Fíjate, es, un, es uno... Pero brevedad, por si a todos, brevedad. Es una forma o la otra. ¿Qué pasa? Que si tú estás como, como, en, eh, como dependencia... Ahí solamente dependencia. El autónomo te permite jugar. ¿Por qué te, te permite jugar? Porque trabaja autónomo, autónomo, tú uso Claro, tu, tu es que puerto. eso que dice usted también es muy interesante y enlaza con lo de Marina. Eh, puede ser un autónomo que trabaje para él solo. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Lucas quien instalar aire acondicionado. Él puede tener su negocio de instalar aire acondicionado como autónomo y además, y además, trabajar para una tienda que vende aires acondicionados a los clientes que no se lo saben poner pero trabaja para la tienda como autónomo también y está dentro de su rubro también me explico que no es que esté a sueldo es que es muy buena aportación también lo que ha dicho usted pero no está a sueldo de la tienda él colabora con la tienda como autónomo o como si colaboro. y yo, mira yo soy eh, esa, esa otro, otro ejemplo Don un Oscar. Eh, espera, espera. No espera. Claro, un ejemplo. Yo trabajo de repartidor y yo puedo hacer recaos, por ejemplo, por mi cuenta, y también trabajo aparte como como repartidor para Amazon. Pero en ambos casos siempre soy autónomo. Luis, el repartidor, pues dedico unas horas a Amazon Flex a repartirle los pa los paquetes a Amazon Flex y dedico otras horas pues a las que están por aquí a hacerles recaus porque hay señoras a lo mejor que no quieren ir a la compra por el bicho no sé qué pues yo se las yo lo hago y todo eso lo hago como autónomo trabajo para una empresa como autónomo y trabajo para mí como autónomo pero siempre como autónomo Amazon no me tiene nómina con un sueldo ese es eh, lo, aunque yo creo que Marina se refería a si me podían sí. tener por un lado como un sueldo y, pero, pero lo que ha dicho don Oscar está genial efectivamente de hecho fíjense no, porque usted. yo te cuenta Ay. aquí en México créeme, don Oscar Mira, aquí en México, aquí en México, por ejemplo, yo estuve trabajando para una empresa y aparte yo vendía mis cursos como autónomo y no había ningún problema entre uno y otro. Pero allí tienes permiso de, de, de residencia, ¿qué tipo? Ahí otra, en Marina. No había pero, ningún problema. ¿Y tú qué permiso tienes ahí en México? ¿Eres mexicana? Ah, ¿Tú eres mexicana o qué? Yo mira, yo tengo mi consultoría en cursos de capacitación. Ya, como pero autónomo. respóndeme la pregunta. ¿Tú eres mexicana o estás ahí con un permiso de residencia y trabajo o algo? mexicana. Sí no no no yo soy mexicana claro de no méxico claro por lo que te digo pero es que aquí el tema un, yo podría trabajar de autónomo y también tener un sueldo aparte de una empresa Pero aquí no, eso no estamos hablándolo. aquí lo que estamos hablando si me da pueden dar el permiso de trabajo por cuenta propia y de por, por cuenta ajena Señor Luis, fíjese, un autónomo tiene la dualidad y el esa empresa tú le factura, tú le Y Don Oscar nos está dando la gran idea okay. de que el autónomo puede facturar a la empresa grande y a su vez hacer su negocio. Eso también, eso sí que es digo cosa que Cosa contraria, sí. no, cosa contraria no lo puedes hacer. Si tú. Pero hay una clara, cosa que, que le digo yo. Don, después tú claro. No pero facturar, Don Oscar, un escucha, una cosa que le pregunto. ¿Te dan el permiso o de trabajo y si no deberes para mañana? el permiso de trabajo te lo dan o para cuenta propia o para cuenta ajena para los dos no te lo dan verdad no o es uno o es uno eso es lo que uno, estoy buscando esa el respuesta otro. pero el, el de cuenta propia te da la, la flexibilidad el otro no te la da oye tengo que darle las gracias a Nick gracias nick me acaba de mandar 50 y yo no sé qué moneda es. Espero que sea muy grande esa moneda, que sea como el euro. Muchas gracias Nick, un super chat, eso poneme super chat, 50 en ello. Gracias, gracias. Espero, que espero con eso tener para pagar a la que transcribe todo lo que hablamos, que luego se vuelve loca, porque tiene que escribir todo esto para pagarla por lo menos una semana. Muchas gracias, los invito a. Poner Luis superchat. una pregunta. ¿Qué? Oye, venga, corre, corre, Marina, corre, dime. Luis hizo una pregunta. Pregunta. Sí, mira, si no, no, no, autónomo, yo tengo la oportunidad en España de poder eh, ir eh, teniendo años para después yo obtener una pensión, sí. porque anteriormente en México sí. no se podía. Aquí sí, pero sí. también os digo, sí, sí, pero una cosa, el mejor ahorro, no os fiéis que los estados dentro de, bueno, en caso de Marina dentro de 50 años... En el caso mío, más pronto que los está. Yo, mi pensión me la estoy ahorrando. Tendría yo. 107. <risa> Joder. En la pensión, no. A ver, si os dan pensión, genial. Pero yo no me fío mucho de las pensiones. Es mejor que ahorréis cada uno de vosotros. Lo bueno que tiene un autónomo es que todo el dinero que gana es para él. Salvo esos gastos que tiene un poquito, ¿no? Y que paga un poco de impuesto y paga las 50 euros el primer año. Pero yo os aconsejo a ahorrar. A ahorrar. Pero sí, no, sí claro. tendría, tenéis derecho a pensión. Sí, sí, claro, Luego otra cosa digo, sería ¿cuánto sería esa pensión? Según los años cotizados, y a veces es poco, y yo creo que en el futuro va a ser menos, porque ahora el bicho ya sabéis cómo lo están arreglando, están imprimiendo dinero, y ¿qué significa eso? Que le están mandando la deuda para el futuro, para el futuro, para los que vienen detrás. O sea. Bueno, entramos en otro tema. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí, sí tiene derecho porque... a pensión, ajá. pero mi consejo es que ahorres, sobre todo, cuando ya va bien el negocio. No, sí, claro, pero de todas maneras, sí, digo Sí, tiene en derecho a pensión. Cosa, sí, la respuesta porque, es positiva. Aparte de todo, yo digo, uno venga ajá, como sí. autónomo, sí, pues, sí, también sí. tú puedes generar trabajo. Claro, para, para eso personas, paga ¿no? los 50 euros el primer año y luego sube, porque es para, tu, para tener derecho, a, por un lado, a sanidad y por, y por otro lado, a una pensión. Luego habría que ver de cuánto sería esa pensión y si dentro de 20 años nos la iban a pagar o no. Pero eso ya nos vamos a temas políticos. Pues muchas gracias, Marina. Sigo para adelante. Nos quedan 10 pa minutos máximo. Le toca ahora mismo al mago Miguel, luego juana Antonieta, luego Susan y Raúl. Porque a Raúl. Ah, Raúl, has vuelto a aparecer. Es que antes no estabas. Venga, mmm, te toca, Hola. mago Miguel. Os pido a todos Hola, venga Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Escuchas. tardes. Amigo. ¿Qué tal? Aquí estamos. Eh, amigo, sí, este, bueno, la, yo tengo solo dos, dos preguntas muy, muy breves. Pero eh, tú eres mago de que... verdad, amigo. Sí. Bueno, sí, la verdad que sí. Eh, Eso podría dicho... ser un autónomo. Eso podría ser un autónomo también. Claro, perfectamente. Parte, y parte puedes trabajar la... por tu cuenta o incluso luego a una empresa grande que te quiere de forma reiterada, pero siempre facturándola como autónomo. Parte, parte de ello es la pregunta. Eh, mira, yo llevo acá ya un año aquí en España estoy en el trámite de asilo soy soy de perú ahora eh, tengo carta eh, la carta blanca la carta mi carta mi resguardo eh, vence el 23 de julio ahora eh, la pregunta está cuándo puedo hacerme yo autónomo aparte de que yo me dedico también a la construcción cuando tú quieras ya o sea en cuanto pasen los seis meses ya te puedes hacer autónomo vale. e incluso ¿Sí? incluso a ver, cuando uno se hace autónomo puede hacer varias varias actividades. Miguel, Miguel, ¿no? Miguel. Claro, claro. Miguel puede, a ver, tú te das de alta a lo mejor en el sector de las artes escénicas o no sé cómo lo llamarán y no. te puedes hacer también dar de alta cuando vas a hacienda decir, mire, yo voy a hacer esto y también voy a hacer esto otro. Ah, tienes sí. que definir al final de la Tienes que definir, que... va por unos rubros generales. Hay unos rubros, como llamáis vosotros, unos, ya okay. lo dije, pues artes escénicas, a lo mejor que incluye a los magos, a los cantantes, a los no sé qué. Luego hay unos rubros. Pero te puedes dar de alta en varios, si quieres, ¿eh? Eso también que vale, no, vale. no sé si ha ahora, quedado claro. Ahora... Una, una sugerencia. Fíjate, cuando te vas a dar de alta ante la autoridad tributaria, tienes que buscar un rubro que sea lo más genérico. Por ejemplo, si tú dices, Yo voy a trabajar. Eh, como dependiente de una, de un local de, de venda. No sé. Sí, de no venta vas a poner de un local de Ahí tú puedes vender comida, puedes vender muchas cosas. Ahora ¿eh? si, si tú dices, no, ver, yo voy pues, a ser pues, frutero. O sea, ah, Venezuela solo Venezuela, fruta. Frut, frut, frut, solo fruta. Entonces, bueno, en el caso tú que eres mago, ponte algo de evento. Entonces, eventos ya te abre la posibilidad que puedes ser mago, puedes organizar fiestas, puedes hacer... Claro, claro, yo realizo claro. varias actividades aparte de la magia. Las la puedes pero tener. Ahora. Si la, Te digo una cosa, Miguel. Hacienda lo que le interesa al Estado español es que factures y les dé su, su parte. Claro, claro, eso, eh, eso sí Eso lo puedes hacer de varias formas, sí. sí eso vale, sí es factible. Ahora, ahora la, mi segunda pregunta, muy breve también, eh, eh, bueno, es como referente al tema de Carnet, eh, de conducir. Eh, yo ya tengo el NIE en mi resguardo este. Pero, pero no, te han, no te han pasado los seis meses, no está vencido, ¿no? La Blanca todavía, ¿no? Todavía no. Te desde vence desde en julio. julio pues te tienes que esperar hasta julio, amigo. Mientras, si estás en los 90 días, podrías conducir, pero si no, no conducir. No, no, no, yo ya tengo ya eh, un año, año y un poco más. Bueno, pues espérate a tenerla. Salvo que Don Oscar te quiera decir muy rápido algo mejor, yo te diría que te esperes. Además, para Julio te queda mes y medio o menos. Sí, ya, ya prácticamente entonces, ya. te cuando, cuando ya lo haya eso. Claro, entonces. Como yo vivo bueno en un pueblo acá en Yo es que me pongo en serio cuando habléis del carné, porque sí que os digo, sí, que no que no, no si no conduzcáis, de verdad, si no tenéis, no da espera Miguel que esto es muy importante. Si no tenéis bien lo del carné, no se os ocurra coger un coche, ¿eh? o sea, claro. porque es un delito. Eso sí que es un delito. Penal, sí, incluso penal, puede, puede ser hasta cárcel. Claro, es que bueno. entienden que uno que está conduciendo sin carne eh, está poniendo en riesgo la vida de otras personas. No lo digo por ti, eh, Miguel, lo digo ja, aprovechando no, que no, ha salido sí, el sí, tema. Sí, yo sé es que muy no. cierto, es muy Entonces, cierto. Y de hecho, he leído muchas veces, no han detenido a no sé cuántos venezolanos porque van a ser con carne falso un carne no sé. O sea, no, lio, de verdad, no conduzcáis si no tenéis muy claro lo del carne, que lo tenéis bien. Eh. Igual que os digo, lo otro no sería delito, es cosa administrativa. Conducir, coger una máquina que puede matar personas, eh, no. De verdad, eso arreglarlo. En tu caso, vamos, lo tengo muy claro. Me esperaba tener ya la, lo, la, el vencimiento y los seis meses y ya entonces lo canjeaba. Eh, ahora, sí. eh, yo, yo todavía no he sacado la cita, supuestamente para la tarjeta roja. Eh, eh, pero me dicen que es ahora, ahora es automático. Sí, es, es automático, tienes tiempo para sacarla, no te preocupes. Sí. Vale, entonces nos, eh, nos eh, quedan cuatro minutos. Miguel, ¿tienes alguna otra más pregunta eh, rapidísima? Claro, perdón, perdón. Este, Llega el, el 23 de julio y puedo solicitar mi número de seguridad social. Sí, así es. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Sí, no y, de, y vente los días que quieras, Miguel, que estamos todos los días, ¿vale? Que cuando os meto así un sí, poco sí, de prisa sí, para, sí, para vídeo más. Estamos contacto. Claro. Yo meto prisa me para dar agilidad, pronto, pero ahora, que estamos no, todos por, por, eso. Eso. por eso. Estoy todos los días con vosotros, y lo hago, vamos. Y, o sea, que por eso precisamente para que esté, para que sea recurrente. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muy rápido, venga, a Juan y a Antonieta, el que vaya a ser más rápido. Juan. Venga, Juan y Antonieta, venga, corre, Juan y Antonieta, y nos quedaría Susan y Raúl. Venga, Juan y Antonieta, y si no pasa a Susan, Hola. y si no, Raúl. Venga. Hola, buenas tardes, don buenas Luis. Buenas. Hola, Juan Carlos, de ¿Qué, Venezuela. ¿Qué tal, Juan Un Carlos? Saludos. ¿Dónde estás tú ahora? En Venezuela estás. Rápidamente, que no me quedó muy claro con respecto al permiso de trabajo como autónomo. Mi consulta es si con ese mismo permiso de trabajo yo también pudiera trabajar con una empresa, dependiente de una empresa. No. No me quedó claro. Claro, a ver, vamos a volverlo a explicar. Bueno, no, no es permiso de trabajo por autónomo, le llaman permiso de trabajo por cuenta propia. Ya. ¿Vale? Y luego, para ejercer ese permiso de trabajo, uno se da de alta de autónomo en la seguridad social. Es lo mismo, pero vale. Entonces, si te dan permiso de trabajo por cuenta propia, para que tú seas autónomo, no te han dado permiso de trabajo por cuenta ajena, que es el otro que hay, que es para trabajar a sueldo de una empresa otra cosa distinta es lo que nos decía don oscar trabajar como autónomo también para una empresa yo hago mis chapuzas yo voy por ahí pintando casas y aparte pinto para una empresa grande que me contrata pero por, por obras no me contrata a sueldo como dices tú tú dices a sueldo ¿no? A, con una nómina no sí. juan carlos sí, correcto. Sí, sí, correcto sí. Te dan el permiso o por cuenta propia o por cuenta ajena. No sé, si alguno lo consigue los ambos permisos, ahí sí podrías, pero que yo sepa, te, te dan uno u otro. Ya, ya, ya. Era, pero la era gran alguien. solución es lo que dice Don Oscar. Yo trabajo, pues lo que os decía yo antes, yo trabajo de repartidor para Amazon, pero luego por otro lado hago recaud por mi cuenta. Y todo lo facturo yo como autónomo. Yo me lo como, yo me lo guiso, soy Luis. Pago mis 50 euros a la subida social del primer año, pago cada tres meses según lo que he ganado. Y si no me quiero ligar liar con el papeleo, pago a un gestor que me haga el papeleo por 30 euros al mes. Ese es un poco el resumen. ¿Algo más, Juan? Porque ya no va a dar tiempo más intervención. ¿Algo más rápido? Gracias. gracias. Vale, muchas gracias, Juan. Os digo siempre: entrad todos los días que queráis, Prilines. Venga, Susan, que va a dar tiempo. Eh, vete activando. Hola, sí, escucha una cosa que os digo, Prilines. Sí. Debajo tenéis el enlace a Zoom, podéis entrar todos los días. El que no esté suscrito con campanita, por fin, ¿vale? Con, venga, Susan, corre antes de que acabemos el vídeo. Quisiera hacer dos preguntas breves. breves. La primera es: Estoy en la situación de Lucas, el del señor de Bolivia, que voy a ir de turista y también quisiera hacer un curso de estudios allá. ¿Qué papeles yo le puedo dar a mi familia si opto por llevarlos a ellos allá con esa visa, con ese papel de estudio? Les puedes dar la residencia. Les puedes dar a ellos que residan, pero que no trabajen. Si ellos también quieren no. trabajar, tendrían que pedirse ellos también los de estudios o los que eso. Okay. Eh, y lo que decía es eso. Ay, Más, venga, Susan. Hay otra venga. pregunta. Un minuto. Eh, Si yo opto por un curso de un año, supongamos, y llegas las vacaciones. Eh, las vacaciones donde no hay escolaridad no hay no hay cursos cómo quedó colgado con la con el permiso de estudios cómo queda esto no porque tú te lo sacas para un tiempo para lo que dure el curso hasta que obtienes el certificado o el diploma que acredite que has superado ese curso ese curso puede tener vacaciones en medio no pasaría nada ahora cuando se ah. acaba el curso y lo apruebas ahí sí que se acaba la estancia salvo que tú hayas sido astuta y en los dos primeros meses anteriores ya hayas gestionado para hacer otro curso mañana seguimos prilines oye por okay, cierto no mañana gracias. sí mañana seguimos es que tengo ya que acabar pero una cosa que os digo mañana os voy a traer a una autónoma a una autónoma un caso práctico para que os lo explique ella mañana la entrevisto con mascarilla o ya o en la calle y ya veré cómo lo hago vale mañana os la traigo prilines bueno y mañana será un poco antes porque como es eso será un poco antes o sea que ya podéis estar todos con la campanita preparada y el móvil que os dé la notificación ahora voy a contar los likes eh. voy a contar los likes muchas gracias a todos por haber estado ahí que estáis invitados a telegram que también en buscar en spotify buscar prixline y tenéis los audios también vale muchas gracias a todos chao chao mañana